Más fácil, Diggi Santi, Diggi Enamora, yo tengo una reina mora ah, Enamora, yo tengo una reina mora Y cuando me mira se vuelve loca y siempre baila sola Con mi playa que siempre ensaya Y cuando lo hacemos siempre baila ah, Enamora, yo tengo una reina mora Y cuando lo tengo yo y siempre voy a sin para de me ah, ah, ah. baila no, nada no, no, no, no, Que okay, que okay, que no, que, que no, El okay. Aquí a de, legal. de los no, es me me Ah, ah, con mi baila que siempre salga Y cuando lo hacemos siempre baila enamorada yo tengo una vida locura no Que cuando lo hacemos siempre me cansa Siempre baila sola Con mi vaya que siempre salga Y cuando lo hacemos siempre baila ah, ah, ah, ah, ah, ah. Yo no soy la pura que pensé. Pero sabemos que somos un niño perfecto. Somos un niño sin amor. No somos como la pura perfección. A veces nos hablamos lo que decimos, cabrón. Somos la pura perfección. De bien y amor. Ah, amor. Ah, no. Yo no lo diré para mal. Solo no que se hace va bien. Yo no sé cómo va bien. Dime lo que te ha pasado. Si me lo enamorado. De Ah, ah, el amor, yo tengo el amor, que amor, me mira se vuelve el amor, Y Y el se vuelve, se el y cuando la el Y el amor, la amor, Yo tengo una el amor, la se vuelve cuando la siempre ah, ah, ah, mira mi mira ah ah ah se enamora, se tengo una reinamora, si cuando me mira, se vuelve loca Y siempre baila sola Con mi paña, es que siempre ensaya y Cuando la dejo siempre baila ah, ah. Vasco da silba, ah